Sí, buenos días, nos encontramos en este momento en el municipio de Tenares En esta programación especial, Telenor Semana Santa 2023 Aquí nos encontramos en el Vía Crucis que realiza la Iglesia Católica en el día de hoy Vamos a hablar en este momento con el Padre Melenne Quien es párroco de la parroquia San Antonio de Padua Padre, el significado de, este, de esta Vía Crucis bueno, el significado de de la cruz y sí sabemos que un día como hoy Cristo murió en la cruz y nosotros eso es lo que queremos también recordar, pasar por el momento de pasión que Jesucristo pasó y sobre todo para morir a nosotros mismos, para poder resucitar con Jesucristo a una vida nueva. Por eso estamos haciendo todo este recorrido, que no es solamente esta actividad. Después en de la tarde tendremos la adoración a la cruz, terminada la celebración tenemos el santo entierro y en la noche, a las 8, tenemos la caminata del silencio. Todo el mundo vestido de negro con un velón en las manos para recordar los dolores de la Virgen Madre y los dolores que experimenta la sociedad y la familia. Padre, un mensaje a la población en esta Semana Santa. Bueno, un mensaje como siempre, que tengan mucha prudencia, que podamos participar de las actividades religiosas Es un tiempo de meditación, de reflexión, para que podamos siempre encontrarnos con Dios, vivir todo este trío pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos juntos resucitar a una vida nueva. Muchísimas gracias al Padre Melenne, quien es el párroco de esta parroquia San Antonio de Padua, aquí en el municipio de Tenares. Seguimos en esta programación especial, Semana Santa Telenor 2023. Aquí en la provincia, hermana Mirabal, llevándoles a ustedes todo lo que pueda ocurrir durante este asueto de la Semana Mayor. Ahora regresamos con ustedes a los estudios.